Pues eso, bienvenidas y bienvenidos a Media Lab. Hoy en el viernes en Media Lab vamos a tener la presentación de proyectos de la convocatoria eh, Fabricación Digital y Formas de Vida. Y vamos a presentar cinco proyectos eh, que se han desarrollado a lo, a lo largo de los últimos cinco meses aquí en Media Lab. Y la primera persona en presentar es eh, Marcelo con el proyecto Biomímesis. Gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes. Eh, básicamente lo que, lo que quería mostrarles era lo que estuvimos trabajando en estos últimos cuatro meses. Eh, la idea, si bien arranca con el concepto de biomimesis, quisimos llevarlo específicamente a un caso específico, a un caso concreto. La idea de llevarlo a lo que sería una vivienda, llevarlo a lo que es el espacio, digamos, de un individuo. Y nos parecía interesante cuando... Conocimos a este personaje, no sé si lo, si lo ubican, es un personaje que, que vive por, por calle Preciado y literalmente vive en un habitáculo de muy poco, de 50 por, por 50 y por un metro 50 de alto. Entonces, nosotros nos preguntábamos qué pasaba si tomábamos el concepto de, de vivienda, tomábamos el concepto de habitación y lo llevábamos y lo cruzábamos con dos elementos: con el diseño. Y lo, le dábamos como la impronta, cruzándolo con la biología. ¿Cómo podemos aprender de la biología y llevarlo a lo que era el espacio de un ser humano? Y a lo largo del proyecto fuimos desarrollando como cuatro puntos, cuatro puntos que son como cuatro puntos polares. La idea de lo individual y lo colectivo, micro y macro, módulo estático y dinámico, y piel y esqueleto. Rápidamente les cuento. Si ustedes se fijan, el primero, una de las particularidades que tiene todas las grandes ciudades es la cantidad de gente. Pero particularmente cuando viajan en el metro o en cualquier otro lado es la idea siempre del individuo. La idea del ser que se aísla totalmente del otro. Entonces, ¿qué pasa en las grandes ciudades si cada vez nos vamos aislando cada vez más? ¿Sí? La idea de que vamos distanciándonos del otro entonces queríamos desarrollar el pabellón como la idea de una cápsula manifiesto, la idea de una cápsula donde fuera tomando estos puntos y llevarlo a la máxima expresión. Entonces quisimos desarrollar una cápsula de dos metros por dos metros y por dos metros, un espacio en donde pudiera vivir un ser humano. Y la idea de esto es que preponderar el espacio público, ...para que solamente el espacio individual sea el espacio habitacional. El espacio del individuo para poder dormir, para poder hacer sus necesidades, comer... ...pero todo el resto de las actividades se sienta forzadamente, obligatoriamente... ...desarrollarlos en el exterior. Por eso la idea del hablábamos de la cápsula habitacional. ¿Y cómo se desarrolla esa cápsula? La idea de trabajar con lo micro y con lo macro. ¿Qué decimos con lo micro? Lo micro tomamos como punto inicial la burbuja de agua. La burbuja de agua se desarrolla a partir de una molécula que se llama Guarepelam. Es una molécula que... Anda por acá. <ríe> Me lo olvidé de poner. Es esta. Comenzamos con esta molécula y a partir de esta molécula empezamos a trabajar geométricamente con el espacio. Otro elemento que nos aportó en la parte de lo macro, fue el desarrollo de los insectos. Los insectos desarrollan sus, sus viviendas, entre comillas, en la idea del capullo, la idea del aislarse, la idea del encerrarse, para después poder transformarse y poder desarrollarse en la etapa adulta. Entonces, trabajar con lo micro y con lo macro nos permitía desarrollar esto de la idea de la cápsula como un espacio molecular pero a la vez un espacio que se conectaba con el individuo, con, con el espacio exterior. Y eso es lo que creamos, un espacio muy reducido, como decíamos, de dos por dos y por dos, en donde el individuo pudiera dormir, pudiera tener para un baño y una pequeña cocina. El tercer elemento que, que desarrollamos era esto del módulo estático y el módulo dinámico. Una de las particularidades que tiene la idea del, de las nuevas tecnologías y sobre todo la, el corte láser, la impresión 3D, todo, etcétera, es que en algún momento todavía seguimos teniendo las reminiscencias de la idea de la prefabricación. Entonces todo tiene que ser estrictamente geométrico, todo tiene que ser estrictamente regular y todos los módulos pareciera que tienen que ser iguales. Bueno, nosotros quisimos romper esa idea. Y si bien pareciera que son módulos totalmente iguales, ningún módulo es exactamente, al otro, es exactamente igual al otro. Son 16 módulos totalmente diferentes. 16 módulos que rompen la idea del esquema este de un esquema geométrico estático para transformarse en lo que sería el concepto de ADN. El concepto de que así como el ADN tiene cuatro elementos, cuatro aminoácidos, que se desarrollan y combinan para cualquier, generar cualquier individuo, nosotros quisimos desarrollarlo a partir de cuatro piezas. Cuatro piezas que se van combinando y se van desarrollando para generar la idea de un módulo diferente, la idea de un espacio habitacional diferente. Y finalmente, el cuarto elemento era esta idea de la piel y el esqueleto. Nosotros como seres humanos tenemos la idea de la piel y tenemos un esqueleto que nos sustenta. Sin embargo, en los insectos, en el mundo natural, existe el concepto de lo que se llama exoesqueleto, una sustancia que tiene una rigidez tal, que por ejemplo en el caso de los insectos, genera lo que es el caparazón y genera esta protección con el exterior. Nosotros tomamos esta idea y quisimos desarrollarla, llevándola a un, la combinación con esta idea del módulo dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, cuando existe en cada uno de los paneles un segundo módulo que pasa por dentro. En realidad lo que estamos haciendo es una especie de muro sándwich como una piel que se transforma en un exoesqueleto, una estructura resistente que es portante por sí misma, por la geometría que tiene y por la combinación de las diferentes mallas estructurales que se desarrollan. Y el tercer elemento que aporta... Al, al, al concepto, es la idea de la burbuja, la idea de un espacio aislante que aumenta el espesor del muro y genera todavía más dinamismo en la parte de la geometría de, del espacio. Esta estructura que está por detrás es una estructura que se encuentra en muchos casos en la naturaleza, desde el caso de una ala de libélula hasta lo que es en los huesos o en algunos este, crecimientos de, de corales. Esta estructura se llama tejido de boronoi. Es un tejido que parte de una geometría irregular que se va uniendo a partir de una serie de puntos. Esto nos llevó a la generación de módulos que si se ven son superposiciones de tejidos boronoi para generar espacios mucho más complejos y donde el juego de las luces y de las sombras permite, bueno no se ve muy bien, pero permite como generar diferentes movimientos y diferentes situaciones ambientales dentro del espacio a partir de, de, de, este, de este módulo. La idea nuestra, como decíamos, si bien estamos hablando de en todo momento de una idea de cápsula, la idea es que esta cápsula pueda ser res reunida y generar espacios mucho más complejos y espacios mucho más interesantes desde el punto de vista de la combinación de diferentes elementos para generar desde edificios hasta espacios habitacionales como podría ser una casa o la misma cápsula en su espacio individual. Así que, bueno, brevemente, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. El siguiente proyecto es de Nacho con Fung Incubator. Eh, bueno, eh, tengo aquí la incubadora, pero podemos la veis todos desde ahí y podemos moverla. He traído un panfleto también para que podáis ir pasando y lo vayáis viendo, pues un poco que hemos hecho las ilustraciones del proyecto. Pero igual no hace falta moverla muchísimo. ¿eh? Eh, bueno, voy a empujar así un poco. No, Bueno, así... Eh, falta la presentación está en este Lo primero que hicimos en el proyecto es cambiarle el nombre, porque Fungi Incubator era terrible. Y le cambiado a Fungi House, que me parecía más mono. Y, eh, como voy pasando? Bueno. Eh, no, no puedo, puedo ir yo pasando, no pasa nada. Así voy con... Eh, antes de hablar un poco de cómo hemos llegado aquí a, a diseñar una incubadora de hongos y por qué, os quiero hablar de... de de, bueno, yo estuve en la escuela de arquitectura haciendo un estudio de. Era libre, ¿no?, sobre la, eh, materiales vivos y llegué a la ramificación del micelio. ¿no? El micelio, al final, es el organismo vivo que, que da pie a una seta, que sería el fruto de ella. El micelio, al final, eh, tiene un, un, un crecimiento exponencial y, y, bueno, pues un crecimiento que, como veis aquí en las fotos, va siendo exponencial y va creciendo cada vez más pero a mí no me llamó la atención solo esto, sino también cómo eh, toda esa masa de hongo, al final podían hacer una cosa que se llama anastamosis, que es unión de células orgánicas con otras. Es decir, si tú plantas dos setas en un lado y en otro, podrían llegar a ser la misma especie. No solo llegué a ese punto, sino que investigué un poco sobre el crecimiento orgánico de la seta y cómo podría, podríamos dibujarlo eh, con, con un programa. Pues bueno, aquí con, lo hice con Grasshopper. En el, que podéis, eh, en el que se podía ver cómo desde un punto inicial podía llegar eh, el crecimiento a todos esos puntos finales por el camino más corto, en una red eh, triangular. Y bueno, pues así un poco de investigación de ilustraciones. Ya llegando a ese punto, contacté bueno, eh, con María Mayo, que es una artista y arquitecta, en la que estuvimos investigando un poco más sobre el, el material vivo. ¿no? Al final, eh, los hongos es un, es un material orgánico, es un material cíclico en el que podemos pues, reciclar parte del proceso para unas cosas y, bueno, pues comerlas en otras partes del proceso. Y llegamos a hacer la Bienal de Rabat de 2019, en la que sí que tuvimos la oportunidad real de trabajar e investigar directamente con la fabricación de biomateriales y... Bueno, pues un poco siempre enfocado eh, con las setas, ¿no? Al final, pues con esa cualidad que tienes de anastomosis, podemos plantar diferentes puntos eh, la seta y poder generar un sustrato compacto. Bueno, aquí podéis ver alguna probeta que hemos ido haciendo. Y bueno, pues nosotros llegamos y dijimos, bueno, no, no hemos plantado setas en nuestra vida, vamos a hacer esta cosa. Cuando llegamos al de la Bienal y nos vio con esta cara, pues dijo, venga, adelante María, tú vales. Yo era el friki que estaba detrás de María, pues haciendo el grasshopper y esas cosas. Y bueno, pues llegamos a plantear este, este diseño. En el diseño estaba planteado un cultivo, un cultivo de biomateriales. Queríamos hacerlo siempre con un material orgánico. También queríamos hacer que la estructura, pues una estructura lo más orgánica posible. También pretendíamos plantar kombucha, pero no nos dio la vida. Y solo llegamos a plantar eh, micelios. Y bueno, todo ese proceso, pues yo estuve contactando con diferentes micólogos y viendo cómo se podía eh, llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, eh, se lleva a cabo en el que tú haces un encofrado plástico y lo rellenas con un sustrato, pues una, un serrín, una paja, algo que se pueda comer el hongo y plantas el hongo. Y el hongo crece. Bueno, podéis ver la cantidad de plástico que utilizamos para plantar este, este material, ¿no? Bueno, esto es en un garaje en mi casa... En el que sacamos todos los coches, lo limpiamos lo máximo que pudimos, y bueno, pues ya veis que la composición era generar unos encofrados plásticos que utilizamos. Pues no os voy a decir el número porque asusta, yo creo que eran como 200 metros de lineales de plástico para generar todos estos encofrados. ¿Por qué? Porque tiene que ir en un encofrado plástico, porque tú tienes que ir eh, evitando que las esporas se contaminen y haciendo pues, un espacio eh, lo suficientemente apto para que la seta crezca, es decir, 80% de humedad. Y, y más cosas, ¿no? Al final, es, eh, este micelio podía crecer aquí porque habíamos eh, mojado este sustrato, ya lo habíamos esterilizado y habíamos plantado las setas dentro. Bueno, en todo este proceso tuvimos diferentes problemas, entre ellos contaminaciones. Pues, bueno, podéis ver aquí estas cosas verdes, pues ese era un moho de la cocina de mi casa, que se metió en los hongos. Esta otra cosa también, pues en el garaje, a saber cuántas esporas había... Y bueno, pues tuvimos problemas de, de construcción porque al fin y al cabo pues, teníamos unas limitaciones eh, de constructivas que era pues hacerlo con plástico y ponerle esponjas para que respirase el hongo. Bueno, finalmente conseguimos hacer que fructificasen las setas dentro de nuestro micelio que salieron por donde menos te lo esperabas, entre los bordes del, de las costuras del plástico que habíamos termosellado en, por abajo, bueno, fue todo un cristo. Aquí podéis ver un poco la ramificación que tiene el micelio dentro de, de, de, la, de la bolsa de plástico. Y bueno, pues así un resultado final es que tú al final le eliminas las paredes de plástico y, es, y secas el sustrato para poder utilizarlo en una construcción orgánica. Es decir, poder utilizar este biomaterial para construcción. Bueno, este fue un poco el resultado final, que la verdad es que estamos muy contentos porque... Eh, jugar con biomateriales es muy divertido pero estás muy asustado todo el rato porque no sabes si van a crecer o se van a morir y en agosto en Madrid pues no era muy accesible la cosa tuvimos que comprar un aire acondicionado para el garaje y, bueno, cosas muy interesantes y bueno pues ya podéis ver un poco que toda esta construcción con biomateriales la hicimos por piezas porque nos lo llevamos a Rabat y era imposible llevarse este bicho en el que eran pues eh, 2,70 de alto tras todo este proceso, eh, llegamos a, o sea, yo llegué a la conclusión que dije, bueno, esto se puede hacer mejor. Podemos llegar a hacer un cultivo controlado, un cultivo sin esporas. ¿no? Las esporas están en todos lados y vamos a tener que controlar ese cultivo. Entonces, bueno, llegué aquí a la convocatoria y planteé pues esta cosa. ¿no? Será un inflable con eh, una, una caja, eh, una caja de, de gestión de temperatura, humedad y temperatura ya he dicho temperatura dos veces, y bueno, pues casa claro, la cosa es que eh, al final eh, gestionarse un inflable era muy complejo y bueno, llegamos a plantear la Fungi House que tenéis aquí en mente, bueno, tras varios intentos eh, de, de diseño pues llegamos a este, ¿no? que al final pues para pasar a paredes cuadradas y, pone, y poder tener pues, un, un lugar donde puedas manipular todas estas probetas y todos estos lugares. ¿Por qué está diseñada Fungi House? Bueno, pues para simplemente poder plantar probetas y poder ir seguir investigando sobre este biomaterial, porque yo creo que tiene bastante futuro en el mundo de la arquitectura, y poder tener un lugar en un Fab Lab donde puedas cultivar biomateriales y llegar a hacer un BioFab Lab. Bueno, llegó la complejidad de que bueno, pues eh, tiene eh, filtros por todos lados, porque hay que evitar que las esporas entren, y, y bueno, con fabricación, con impresión 3D, pues pudimos hacer todos los filtros, poner eh, estos esponjas del chino y, y demás. Y bueno, eh, un poco el sistema de cómo funciona la máquina, pues va gestionando, tiene una plaquita Peltier, que es un, un sistema termoeléctrico que va generando calor y frío constante. Entonces cuando necesitas frío lo, lo recicla, cuando necesitas calor lo, lo recicla y bueno, en, en cada caso va soltando su elemento. También necesitamos un, un controlador de humedad en el que tiene una piedra pómez, que estaréis viendo por ahí, una piedra en pómez con un depósito de agua, que no tiene agua porque pesaba un montón, y también vamos a poder controlar eh, la humedad relativa del interior de la cámara. Bueno, aquí en Media Lab pudimos hacer una prueba con eh, DM para ver todos los problemas que teníamos constructivos, que lo sabía y los hubo después de haber hecho esto también. Y bueno, pues poco a poco el proceso era eh, bastante complejo, ¿no? Podemos eh, llegar a hacer el prototipado con Arduino, en el que tiene un control domotizado de la temperatura, humedad y, y CO2 del ambiente. Y, y, y pudimos invitar a, a un amigo micólogo para que nos contase un poco más sobre la, las estructuras de las setas y cómo poder nosotros cultivarlas. Y bueno, pues ya os podéis imaginar la cantidad de problemas que ha habido por el proceso de soldaduras, de cables y tal, que ahora parece que está todo metido en una caja, pero eh, la ha sabido. Y bueno, pues esto es un poco la complejidad que ha llegado el, el asunto a tener, ¿no? La que ha llegado a tener la incubadora, porque al final tenemos que controlar ventilación, tenemos que controlar temperatura, tenemos que entro, controlar humedad y luego, bueno, tiene un par de botones que sería Grow, que es cultivar las setas, y Kill, que sería matar las setas. Pues en Kiel eh, al final lo que solo funcionaría sería el calor para ir deshidratando las setas naturalmente sin necesidad de pues, tener un encofrado plástico dentro de la incubadora. Vamos a poder generar encofrados eh, pues, orgánicos con textiles, con bueno eso no ha llegado todavía el tiempo pero pasará. Y por eso está la incubadora, al final es un lugar donde podemos eh, llegar a fabricar biomateriales sin necesidad de utilizar más plástico que el, todo el que estáis viendo, ¿no? que, que sí que es mucho, pero no va a necesitar más en un futuro cercano. Y bueno, este, este desplegable que tiene aquí detrás, podéis estar viendo, es, una, es el, la parte de la incubadora de cultivo. Es decir, nosotros vamos a poder cultivar, eh, la, o sea, vamos a poder eh, meterle a las setas, podemos, vamos a poder cultivar las setas en un lugar estéril, bueno, lo más estéril posible, en el que vamos a hacer ese cultivo, vamos a poder tener el sustrato y meterle el micelio. Y luego el, el otro espacio que sería el, el, el, la parte de eh, crecimiento de las setas y control de temperatura y humedad. Y bueno, pues aquí eh, veis el botón de Grow y Kill, que no se ve nada, pero bueno al final tiene una pantalla eh, eh, LCD que, que te va dando pues la, los outputs de cómo está el, la temperatura y humedad ahí dentro. Y bueno, finalmente pues hemos conseguido fabricar la seta o sea, fabricar las setas, fabricar eh, la incubadora con doble cámara y un gestión de temperatura domotizado por Arduino. Y con unos guantes para poder tocarlas, que eso es muy importante. Y bueno, pues esto es un poco todo el proyecto. Y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias Nacho, eh, ahora presentan eh, Pelayo y Mara, eh, el proyecto RoboPets. Bueno, ¿qué es RoboPets? Pues RoboPets... Eh, somos Mara y Pelayo y vamos a presentar nuestra mascota robot. ¿Qué es RoboPets? RoboPets es un proyecto que quiere idealizar la mascota robot y es accesible para todo el mundo y pues por ejemplo para personas que están ingresadas en un hospital que puedan disfrutar de una mascota y personas que no quieren o no pueden tener mascotas de verdad en su casa y pues nada sigue tú no sigues tú ah, ya. Bueno. Eh, este es Robop que bueno eh, de momento tiene pocas funciones pero a ver. Pues está la función automática que tiene un sensor de ultrasonidos, entonces cuando hay una pared pues eh, se para y gira y luego está la manual en el que si tú pones la mano sobre cada uno de los lados pues gira a un lado y si lo pones en los dos avanza. Y, y pues en los laterales tiene dos sensores de luz que sirven para detectar pues, variaciones, como bien dice la luz. Y también sirve para lo que ha dicho Pelayo, para dirigirlo. Y bueno, este es el sensor de ultrasonidos que eh, cu cuando está cerca de un objeto, pues envía ultrasonidos y luego los recibe. Entonces, dependiendo de la velocidad a la que se ocurra, pues está a más distancia o a menos. Entonces, cuando está a 10 centímetros de una pared, se para y gira para seguir hasta que se encuentre otra pared. Y luego también en los laterales tiene dos servomotores que es lo que permite al robot eh, moverse y girar 360 grados. Y ya está. Es que no funciona. Bueno, en un principio funciona. Vale. No, no funciona. A ver. Pues no funciona, pero suele funcionar. Vale, hola. Sí, y el último proyecto que presentamos es Cat Chaser de Marta y Agustín. Y traes tu ordena, ¿no? problemas del directo Hola a todo el mundo. Agustín, no se ve. N mm. ¿Ahora se ve? No No se ve. Magia. Dando un segundo... Eh, hola a todo el mundo, soy Agustina Arroyo, Marta Verde aquí, hola. y eh, os vamos a presentar nuestro proyecto Laser Chaser, o LASER Chaser, lo hemos estado debatiendo antes. Eh, lo primero es que este es un proyecto eh, hecho por y para los gatos. ¿Qué tenemos en común tú y yo? ¿Qué nos unen? Los gatos, evidentemente. Supongo que aquí hay más personas que tienen un gato esperándolos en casa y que está bastante aburrido y no sabe qué hacer. Y sobre todo que mira mucho por la ventana, pero no puede atrapar a ese pájaro. Pues yo a mi gata eh, y, y con Marta y colaboradores hemos decidido eh, ofrecer una respuesta a ese problema que son los gatos aburridos que tenemos en casa y que les encantaría estar aquí hoy. El, la solución que encontramos fue desarrollar un dispositivo el Laser Chaser que funciona de la siguiente manera nosotros tenemos un dispositivo controlado por un Arduino aquí dentro que, se puede, que, tiene que controla un láser que hay en la parte superior y que dos servos pueden mover según un patrón que nosotros eh, decidamos de antemano para que lo veáis un poco mejor eh, Marta es la experta a nivel tecnológico, movimientos y estuvo trabajando en diferentes tipos de patrones porque para nosotros esto no trataba de hacer un, un robot que sujetase un puntero y lo moviese de izquierda a derecha sino que pudiese seguir patrones de movimiento de esos animales que el gato mira a través de la ventana o que persigue cuando se cuela una hormiga. Entonces, estuvimos trabajando en diferentes tipos de movimiento, que igual Marta nos puede contar un pelín más acerca de ellos. Sí, bueno, la parte un poco práctica, porque claro, con el láser en casa era toda una locura. Entonces decidí eh, prototipar previamente los movimientos en processing, pues como con una especie de cuadradito, porque al final el área de acción, pues un servo tiene 180 grados de movimiento pues, en, en su eje, de los normales baratitos, porque bueno, también la idea que teníamos era que el proyecto fuese lo más barato posible, sin necesidad de soldar nada, ningún cable, ni hacer absolutamente nada de nada de nada, como muy fácil y, y para todo el mundo. Entonces, bueno, me resultó bastante práctico el prototipar los movimientos en processing, porque al final entre processing y arduino el lenguaje es similar, aunque no es lo mismo exactamente, pero se programó de una manera muy parecida. Entonces fue bastante sencillo el primero prototiparlo de manera visual y después ya pasarlo al movimiento de, de los motores. Nuestra idea era prototipar... Intentar emular movimientos parecidos a bichitos en la naturaleza y todo eso. Aunque descubrimos que el modo DVD que rebota en la pantalla, como el típico sala pantallas de los 90, al final a los gatos era el que más les gustaba. Pero bueno, lo incluimos ahí un poco metido por el medio, el modo DVD. Eso no teníamos que decirlo sí, ahora en de alto, pero el modo DVD es el que más le gusta a los gatos sí. normalmente. Y eso no es Con un ser sorpresa. vivo. una sí. sorpresa, eh, Como comenta Marta, hay algo que, es, que fue muy importante para mí y es hacerlo simple. Puede que algunos de ustedes ahora, lo que ha dicho Marta, les ha sonado a chino. Processing, Arduino, ¿eso qué es? Yo ya voy entendiendo eso, pero eso no quiere decir que tenga el potencial o los conocimientos para llevarlo a cabo. Por eso yo y, insistí y, y luché y me enfadé para hacer que esto fuese lo más simple posible. Es decir, trabajamos... Eh, más que añadiendo cosas, retirándolas. Y eso fue parte del proceso. Nos chocamos mucho con la complejidad, con el intentar añadir funcionalidades que igual un gato no estaba pidiendo, que serían muy buenas para el ser humano, pero que el gato dijo, por ahora dame el láser. Entonces, con una placa Arduino, la más pequeña y simple, que simplemente cubriese nuestras necesidades básicas, dos servos muy baratos, muy accesibles, y un módulo láser, que es este componente que veis aquí, Conseguimos hacer que funcionen. Por mi parte, con la parte de impresión 3D, que es lo que engloba, uh, lo que esconde la electrónica de las garras de los gatos, básicamente, eh, lo, lo redujimos al mínimo posible. Eso quiere decir que yo me enfadé y dije, no va a tener tornillos. Mentira, tiene tres. Pero bueno, es un avance. Con esto eh, intentamos acercarnos mucho a esa idea de este proyecto... No, sí. Probemos. Ahí. Este proyecto está orientado eh, al público maker, evidentemente, pero supongo que aquí hay más personas que tienen un gato que personas que saben controlar y programar en Arduino. Bueno, es Media Lab, no estaría tan seguro, pero, pero sé que a mí me gustaría y sé que a mis amigos eh, les encantaría poder compartir este proyecto, poder hacerlo de forma asequible, pero sobre todo accesible. Y estoy sujetando el cable y, y bueno. Básicamente esto es un proyecto en grupo. Es el comienzo de algo más grande, como los otros proyectos que, que hemos visto eh, esta tarde. Y es que esto empieza aquí, pero el conocimiento abierto eh, no sabe a dónde nos va a llevar. Y esperemos que las personas que hemos desarrollado este proyecto podamos ayudar a a más gatos encerrados en pisos y que están aburridos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, hola, sí. Luego pondremos el, el dispositivo que tenemos aquí para que veáis en una pared cómo se mueve y podéis imitar eh, los comportamientos de un gato o intentar predecirlos. Vale, muchas gracias chicos, gracias a todas y todos por eh, vuestra participación y por estos proyectos tan interesantes. Y ahora los invitamos a tomar algo eh, y bueno a que le hagan preguntas a los eh, promotores de los proyectos si, si hubieran. Gracias.